que llevo 15 verdis en dos días, que no creo que, que haya muchas que, que hayan hecho esos verdis, lo que pasa que los errores son grandes, entonces hay que evitar por lo menos los dobles bogies, eh, bogies también si se pueden, y yo creo que si hago eso, pues estaré ahí arriba el domingo. Ha sí, sido mucha ayuda Álvaro hoy, estos dos días. Sí, la verdad que con Álvaro muy bien, la verdad tiene mucha paciencia y no, no es fácil aguantarme cuando las cosas no van como uno quiere y la verdad que con él muy bien. Carlos, eh, Carlota, ¿son duras estas rondas tan largas de tiempo? Sí, es que están... sí, sí, o sea, sí que son ayer y hoy, o sea, yo creo que el campo es el que es y al final, pues en el 2 había tres grupos, eh, los primeros hoyos sí que, pues cuesta y se juegan un poquito lentos, a la segunda vuelta creo que hemos ido mejor, me lio yo en el 13, eh, luego en el 17 creo que Morgan también se da a la izquierda, son días largos, yo creo que, que para todo el mundo, final de temporada, y bueno, lo que lo que hay lo que toca. En un ratito ya vas a estar pensando en que realmente hay margen, y hay que hasta sobrado para ganar el torneo, incluso. Sí, lo tienes, ¿no? yo creo que al final la capacidad de hacer birdies la tengo, creo que yo puedo hacer muchos birdies, ayer hice 6 en 9 hoyos, hoy he hecho 5 en 9, son 11 o sea, birdies en 18 hoyos, entonces, bueno, hay que, hay que seguir ahí, lo malo hay que quitarlo y yo creo que si consigo hacer eso, puedo estar ahí el domingo. Además, siendo un, un campo tan técnico y tan irregular, no solo para ti, o sea, puede haber cualquier sorpresa durante estas dos jornadas. Sí, el campo es igual para todas, es eh, complicado, creo que, que no habrá, me atrevo a decir, ninguna jugadora que, que no tenga un penalty shot esta, esta semana y si no lo hace, yo creo que esa será la ganadora. Pero sí, el campo pues es el que es, hay que estar muy centrada, no hay mucha, no hay mucha dispersión, hay que pegarle a donde hay que pegarle, si te la fallas la bola la pierdes, así que hay que, hay que estar fina.